Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corticorrección. Estoy con Mario Segarra Mario, tercera vez consecutiva en Argentina Tercer año trabajando otra novela Así que bueno, aquí tenemos un momento que Ustedes me habrán visto decir eh, Guerra al adjetivo Pero ese, pero ese programa está con de interrogación ¿eh? este, No es que hay que hacerle guerra al adjetivo De hecho yo ahora voy a usar un adjetivo en la novela de Mario Que lo va a dejar con la boca abierta Así transcurrieron los días y las caminatas de Carl por la ribera del Elba se fueron espaciando. Es un aristócrata que le, le cuentan que va a viajar a Génova muy pronto. No dejaba de pensar en el viaje que ya habría acabado muy pronto. Bueno, miren, todo esto yo digo que se puede ir. A ver, pongan la pausa, eh, a ver si lo pueden sacar con un pequeño adjetivo que yo pondría acá adelante. Todo esto se puede ir. Bueno. Volviendo de la pausa, vamos a mostrarles, no sé si ya escribieron, ¿eh? después de la pausita, todo esto que decía acá, que llevaría a cabo muy pronto, mira Marito, en el inminente viaje, inminente viaje, ¿eh? Nacar con eminente, esto significa muchachos otra cosa. Vamos a ver cómo suena. Así transcurrieron los días y las camionetas de Carl por la ribera del Elba se fueron espaciando. No dejaba de pensar en el inminente viaje y en lo que le había dicho a la condesa, etcétera, etcétera, etcétera. qué me contaste vos? Muy bien. Fantástico. Tenemos acá nada menos que... A ver, ¿cuántas palabras hubo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras que se convirtieron en una sola. ¿Eh? Inminente viaje, ahí está. Inminente. a ver. Inminente viaje. Bueno, para los que no saben qué es la palabra inminente, es lo que está próximo a darse. Miren lo que es esta agenda. Ocupen ustedes un lugar también en esta agenda. Cuando se vaya Mario, porque todo, todos los, los turnos los tiene prácticamente. No, no todos, pero le gustaría tenerlos todos. A ver, a ver, a ver. Trae... Es lo que está por suceder, ¿eh? lo inminente. Uh, ahí está. En una novela de suspenso tiene matiz ¿eh? de amenaza. ¿eh? Que amenaza... O está para suceder prontamente. ¿eh? Acá lo tienen. De latín imminens in imminentis, ¿eh? participio, presente, activo de inminere, amenazar. Mirá vos qué impresionante. O sea, es inminente tu partida. O sea, la partida amenaza con darse cuanto antes. ¿eh? Que amenaza o está para suceder prontamente. ¿Qué me cuentan? Bueno, muchachos usen esta maravilla que se el trae, el DLE, Diccionario de la Lengua Española. No se dejen embaucar por los les bárbares que les van a decir ustedes que no, el diccionario ya caducó, ya quedó viejo. Constantemente, debe ser el sitio que yo más frecuento, es este bendito diccionario, que nos permite ubicarnos dentro del texto, simplemente al margen de las bestialidades que le digan por ahí. Les mando un abrazo. Y repasamos un poquito por las dudas, y yo vuelvo con el texto de Marito. Acá está. No dejaba de pensar en mi mente viaje o sea, todo lo que estaba por suceder, directamente, que llevaría a cabo muy pronto. Todo eso, simplemente con un solo adjetivo. Entonces, bueno, la moreja es, no hay que hacerle guerra al adjetivo, hay que hacerle guerra al adjetivo que está puesto inútilmente, que no sirve para nada. Este sí que es, me gusta mucho. Bueno, muchachos, como les decía, pulgar arriba, comentar, compartir... Y bueno, ya saben, si se quieren dar una vuelta por el taller, les dejamos los textos a punto de caramelo. Hasta pronto.